Un punto básico para que una marca sea rentable es crear una comunidad de usuarios fuerte, fidelizada, que creen un hábito de recurrencia de compra habitual y que esa compra habitual también se refleje en recomendaciones de usuarios a otros usuarios a través de GetMember, GetMember. Pero ¿qué nos encontramos? Que para que la fidelización de usuarios sea efectiva tenemos que ir a los puntos básicos, que es calidad de productos y de servicios absolutamente genial. Si sí, Empezando por lo sencillo y por lo básico, que es la calidad de producto o servicio, no es absolutamente la mejor, que el cliente cada día es más exigente, no habrá ningún tipo de fidelización de usuarios. Y ya, aparte de ese punto básico, hay que tener en cuenta que al cliente hay que hacerle sentir cómodo, a gusto, tratarle y hacerle sentir de forma especial y personalizada. Con lo cual, en un ambiente donde el cliente cada vez es más eh, infiel y exigente y muy bien que hace. Las marcas, para ser rentables, deben fidelizar y crear comunidades de usuarios donde su producto y servicio sea de calidad y, por supuesto, a sus clientes les hagan sentir absolutamente especiales. Eso es lo necesario y lo básico para comenzar cualquier proceso de fidelización de clientes. Si os ha gustado este vídeo, un like, un compartido lo agradezco y por supuesto, la seguimos la conversación en redes sociales. Saludos.